Bien, gracias, Yerjan, Carolina, amables televidentes. Miren, yo voy a tocar, ya he hablado más que claro y suficiente respecto al tema de, del senador. Difiero en parte con Yerjan con respecto a que Luis busque una especie de populismo y una especie de saboconducto indirecto hacia el senador. Él no podía hacerlo directamente, pero se le manda un mensaje desautorizándolo a él a que pudiera tener capacidad para ir a un destacamento así. Pero no se pronunció. No puede. Porque... No, pero tú viste un pro... el pronunciamiento del presidente eh, reprochando eh, esa actitud. No, precisamente pues, que no. puede hacerlo. Sí, el presidente en de la un República reproche. Puede reprochar la es lo actitud? que se desvió por la parte populista, sí. eso es lo que yo entiendo. Sí, pero no. Pero... Yo lo veo desde el punto de vista del reproche público al reconocimiento eh, y ya mando un mensaje para mí, mando un mensaje al Senado y al propio partido, a Paliza como tú decías que son los que deben de tomar el comportamiento de un individuo que representa en el Congreso al, al país, en este caso la comunidad que lo eligió pero también al partido que lo postuló debe haber disciplina debe tener disciplina el trayecto de un individuo que se le ha dado la oportunidad de representar mediante el voto popular al partido y posteriormente convertirse en senador que tiene la responsabilidad de sancionar leyes ¿y qué se puede obtener de un senador de esa categoría? yo vi la foto ahí pero qué vaina tú vas a seguir con la foto no pero es que póngame la foto por favor de, Timbiche. Para, yo pa de Timbiche, Timbiche, para yo pasar a mi tema. Vamos. La tiene. La yo foto. mandé la, la última. La foto que mandó Carolina. Vamos bueno, a ver. La, la en la el foto. Chat, en abrir chat. el chat de Carolina Medina. El, el chat de Carolina. Que ya la mandó. Eh, senador. ¿El qué? De no es la foto mía. Moreno Arias. <ríe> en WhatsApp, muchachos. En ¿Y? WhatsApp. Miren lo está diciendo, chamo. Está desconectado. Ah, que iniciar, está desconectada la Adelante, Francis, lo, sí. lo, lo, lo chequeamos ahora. Lo chequeamos ahora. Pero la foto ellos, se ven muy ameno ellos. <ríe> Qué compartiendo. Y él lo quiere mucho. Lo tiene como un hijo, no sé cómo. Qué bandido este. Charlatán. Miren, pero vamos nosotros a buscar instruirnos. Y sé que nosotros, que yo, como un gran grupo, no Carolina ni ya pertenecemos a, una, a un grupo de ciudadanos que privilegio, de privilegio por la gracia de Dios, de que seríamos la última generación que tuvimos un tipo de educación basado en valores, principios. Ah, míralo ahí. Él, tiene, amigos, él sí. tiene la condición de ser un... Muy cariñoso. Eh, muy cariñoso. Y vaina. le vale a él que es un hombre ejemplar. Pero qué vaina. <risa> Ay, Dios. Yo te dije que... Eh, senador Cristi, eh, que, te dije eso, que el senador de Montecristi. Yo te dije a ti que... el senador de Montecristi. No, pero eh, salvaguardando lo que es la... Eh, la, la eh, esa población trabajadora de alto sacrificio ahora que sepa él que jamás en su vida va a ser ni siquiera regidor eh, digo eh, ni vocal en un distrito municipal miren señores y decía que nuestra generación que cumplimos que andamos por los 50 por ahí somos privilegiados y quizás seamos la, la última generación que tuvo una educación basada en el amor, en la unidad, en el hogar, y que hoy vemos que nuestros hijos se, van a, se están criando en una sociedad en que, ¿cómo se llama la joven que está presa en...? La perversa. En donde el mote o sobrenombre la perversa, demuestran un estilo de vida popular en la República Dominicana y que demuestra cierta inconducta que la verdad no le podemos pedir más, como decía Yaya. Y lo hago, este breve comentario, para partir de él y procurar lo que se requiere para solucionar cosas en la República Dominicana. Y es que debe existir prudencia, buen comportamiento ciudadano, para que dé la autoridad, que debe dar muestra entonces, de cumplimiento de la norma, de sujeción a la Constitución y a, las y a las leyes, y que eso se complemente para lograr la sociedad que idealizamos cada día, que debe ser la República Dominicana. Y voy a entrar al tema de la viabilidad o solución vial en la República Dominicana. Que a la fecha del 2019, más o menos, teníamos que habían unos 253 mil, voy a buscar el detalle, que son unos 4 millones 350 unidades de vehículos transitando cada día, cada hacia cada punto del país y que a la fecha no hemos elegido un plan que pueda decirnos a nosotros cuál sería la vía más expedita para solucionar eso, pero que hay un contenido de, de inconducta ciudadana que supera la existencia misma del vehículo transitando, porque si son vehículos, si estamos todos transitando ordenadamente, no tratándonos de, de pasar uno con otro, y que yo admito que he tenido que hacer lo mismo porque hay unos conductores que definitivamente son obstructores del tránsito y del paso. Entonces, cuando nosotros decimos que debemos buscar una solución vial, Ustedes se están dando cuenta de la carga vehicular que tiene San Francisco de Macorís y a eso le cargamos un tránsito caótico. Pues entonces el ayuntamiento, y le pido a Siquio NG de la Rosa y a nuestros amigos del tránsito y a la DGC, debe existir, y a los mismos sindicatos de choferes, que debe eh, existir un momento de encuentro en la que nos pongamos de acuerdo para resolver o, o, o viabilizar el tránsito en la ciudad. A todo nos está costando más trasladarnos a nuestros trabajos y a nuestras casas de regreso. Es decir, que se hace necesario. Hay una propuesta que siempre le hemos sabido o colectivizar el, el transporte, que sería la solución rutas, Metro, autobuses o la de permitir que nos resolvamos individualmente, que sería entonces los sindicatos en su mundo, los, los, los conductores que por necesidad nos tenemos que trasladar a nuestros trabajos y hacer nuestras actividades eh, de empresa y aquellos que tienen carros que no salen solamente a... A, si van a, por una necesidad, si no a chabacanear en la calle Aquí te tiene, tenemos que tener un control, porque hay demasiado chavacano también en la calle, y eso es música alta, y eso es de, demostrando que tienen carro bonito, y eso es un asunto, una francachela. De lo que se trata es que todos nos organicemos mentalmente, seamos prudentes y que tengamos una... Conducción responsable, porque los temas de solución que tiene la autoridad sería o colectivizar, ser colectivo en que todos usemos el transporte público, o una gran parte, y que los demás, o que la solución a ser elevados, a ser eh, circunvalaciones y nuevas vías de acceso. ¿Cuál nos cuesta menos? O cuál de las dos podemos conjugar para poder tener un tránsito viable, en especial San Francisco de Macorís. Ayuntamiento, usted tiene la responsabilidad de organizar el tránsito en la ciudad. Y ahora con el Intran se componen de dos órganos, pero basado en la política propia del Ayuntamiento de San Francisco de Macorís para buscarle solución a esto. Y los choferes, debemos, los choferes de, del transporte público más los privados, tenemos que conducir y ayudarnos a canalizar que si son dos vías, ir por la vía correcta. Y si usted va a doblar a la derecha, manténgase hacia la de, hacia la derecha. Y si va a doblar a la izquierda, no esté de la derecha a la izquierda para poder pasarle a los demás, sino espere que lo lleve la vía hasta allá. Esas son solamente las cosas que yo he visto que debemos de resolver en el tránsito de San Francisco de Macorís, porque hay muchos vehículos transitando, más que en el año 2018 y 2019. Bien,